Era una vez un país donde los personajes hablaban, los cuentos se narraban y las historias se escuchaban. Ese país es España y esas historias que se escuchan son los audiolibros. El boom del formato sonoro ha llegado a España no solo en cifras y oportunidades de negocio, sino en forma de empleo, entretenimiento, acceso a la información, soporte de apoyo y más. Es hora de darle al play y conocer la historia del auge del audiolibro en España como no se había contado hasta ahora. Es lo que pasa cuando las historias se hacen escuchar.